Bienvenidos chicos Gente a esta hoy por el canal Y muchos me han, bueno, no muchos, no han enviado, pero, bueno, nadie, nadie Bueno, yo solo quería hacer esto de un Falcons Lab Vamos Por primera vez de este videojuegos En este video no voy a enseñar mi cara Vale, voy a opcionar mi nivel... cara Tren No es ¿Lo a Por favor. Que okay, yo también. Bueno, Un mmm, se puede quitar, yo yo nunca he hecho hecho Estoy hasta las narices Estoy hasta tus narices. Quítate, loco. si sí, se dan cuenta yo, yo estoy vestido como el personaje de Mike ¿qué pasa si me refieres al chándwich otra vez?